para tener esto como evidencia, y si lo necesitan lo, lo compartimos. Bueno, pues buenas tardes, vamos a iniciar con esta sesión de presentación de avances de esta labor que nos tocó eh, realizar, que son los estados del conocimiento de la década del 2012 al 2021, eh, sobre los temas relacionados al área 18, TIC, Tecnologías de la Información y de la Comunicación en Educación. Y bueno, quisiera compartirles una presentación eh, y, y pedirles que si ustedes comparten la suya para tener las últimas versiones por si hubieron algunos cambios. Bueno, pues lo voy a poner, si me permiten dejarlo así en esta pantalla para que no me pierda yo de todo, aunque se ve este, pues las rayitas y demás. Pero bueno, tengo aquí unas notas. Bien, eh, la dinámica es que cada quien va a tener más o menos cinco minutos eh, para comentar el avance con los compañeros. Y yo quisiera iniciar con el contexto general. Eh, bueno, pues este proyecto inició hace unos meses. Está conformado por diez capítulos. Eh, aunque son ocho temáticos y ahora ya abordaremos ese, ese aspecto. Son 20 coautores, aunque todavía hay algunos cambios y, y bueno, pues lo entendemos en, en este sentido. 12 son mujeres, 8 son hombres, somos hombres y estamos adscritos a 15 instituciones eh, de educación superior del país. Estamos eh, en 11 entidades federativas. Y eso, bueno, pues creo que es interesante porque denota cierta pues presencia y, y voces de distintas eh, personas y de distintos eh, espacios de, del país, ¿no? Ojalá y lográramos hacer una visión, eh, inclusive a lo mejor un, una, una versión por regiones, ¿no? De estos estudios de, de, pues, de estados de conocimiento. Pero bueno, aquí ya hay una... Eh, pues cuestión interesante. ¿no? Finalmente los capítulos quedaron así y en un ejercicio inicial los describimos de esa manera porque eh, hicimos una revisión de las ponencias de, desde 2011, aunque no tocaba, de los eh, congresos nacionales de investigación educativa. Hicimos una matriz de las ponencias y luego las agrupamos, y más o menos quedaron estos, estos textos, estos, eh, cap, este capitulado. Entonces, desde el capitulado, eh, responde a, pues, al comportamiento de la década. No es una ocurrencia, no es un capricho. Eh, ya cada uno de nosotros vamos acomodando los textos, inicialmente eh, con lo que, las ideas que tenemos, ¿no? con nuestra especialidad quizás, pero cuando vamos revisando el corpus nos damos cuenta que algunos temas que creíamos que eran más importantes que otros, resulta que no son tanto. Entonces, les cambiamos el orden. Tenemos dos estudios iniciales, dos te textos iniciales, el estudio introductorio y el apartado metodológico, eh, que lo está desarrollando el estudio introductorio. Eh, bueno, ahorita vemos los autores. Después tenemos profesores ITIC, estudiantes ITIC, Acceso a las TIC, Inclusión, Equidad y Convivencia en Entornos Digitales, Cultura Digital, Educación Virtual, Políticas Educativas, Innovación Educativa y Tecnología Digital, Educación y TIC durante la pandemia. Eh, la autoría compartida en estos textos eh, es como está a continuación, la voy a leer. En el estudio introductorio estamos el doctor Alejandro Escudero de la UAC y un servidor, Alberto Ramírez. Después invitamos a Carla Paola Martínez Rámila del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada que está cumpliendo hoy 30 años el laboratorio. Hoy también fue su celebración en un evento abierto. Y eh, eh, Carla nos ha ayudado con la metodología y además ha estado pues atendiendo eh, pues prácticamente las necesidades de cada capítulo, lo cual ha sido muy valioso y dará un, bueno, pues un valor distinto a este estudio. ¿no? Los que todavía necesiten trabajar con Carla, pues po podemos organizarnos para que nos ayude con, con los manejos de, de la literatura. El capítulo de Profesores y TIC lo coordina la doctora Laura Elena Porras Hernández de la Universidad de las Américas de Puebla ella ha organizado un equipo este con hasta dos personas eh, voy a leer ahí sí, si nos ayudan de con el de micrófono partido, sí, de de los de los bueno el, eh, eh, dice? El, el tema no sé Jesús que, si nos ayudas con el tema micrófono y de la a ver si, por si yo supuesto, lo puedo cerrar decir, por supuesto, por creo que no. sí, perdón eh. Eh, el tema de estudiantes y TIC lo coordina César Sánchez Olavarría de Tlaxcala y también ha conformado su equipo, que ya ahora lo, lo presentará. El acceso a las TIC, inclusión, equidad y convivencia en entornos digitales, la doctora Sonia Mortis Lozoya de Litson, también ha hecho un, un equipo y creo que está actualizado, ¿verdad? Porque había una, un cambio. Gracias, Sonia. El tema de cultura digital lo está abordando la doctora Inés Dussel, que presentará la conferencia de, de cierre el día de mañana y eh, ella tiene un equipo como de asistentes que no, no han considerado ser parte de la autoría eh, Leonardo Glasserman del Tecnológico de Monterrey eh, coordina el texto de educación virtual eh, creo que ahí también hay, hay un cambio que no, no tengo actualizado eh, políticas educativas está Zaira Navarrete de la UNAM, no sé Zaira si esté actualizado el texto o habría que hacer algún cambio ahí con tu autoría, ya nos dirás. Eh, está después el texto de innovación educativa y tecnología digital que coordina Alejandro Escudero y el de educación y TIC durante la pandemia que coordina Elvia Carduño. Estos eh, textos van desde 40 hasta 80 páginas, ¿no? así que imagínense el tamaño de, del texto que estamos trabajando. Bueno, eh, más o menos esto es el avance, eh, empezamos a trabajar con los equipos eh, el año pasado, eh, empezamos a revisar bases de datos, más o menos en verano hemos concluido o estamos por ahí, estamos en la etapa de sistematización y análisis de información, algunos ya la han concluido y estamos también en esa fase de iniciar con la interpretación y la redacción de, de un borrador inicial que después se entregará en febrero y lo volveremos a checar para que en abril tengamos una versión mejorada. Nosotros entregaremos a la Comisión de Estados de Conocimiento del COMIE en, en junio del 2022, para que tenga más o menos seis meses de proceso editorial y los estados del conocimiento de esta década, 2012-2021, se publiquen en enero del 2023. La metodología de trabajo es, bueno, pues nos hemos... Hemos utilizado, hemos apoyado la, el texto de Barbosa, Barbosa y Rodríguez, ahí está la, la referencia. Y bueno, pues nos, digamos que había una coordinación general eh, por parte de, de Alejandro y Mía y tomamos decisiones de abrir esto para que pues, existiera la posibilidad de recuperar voces. Entonces, por eso que se conformaron ocho equipos de trabajo. En el área se dividió en ocho temáticas estos grupos se encuentran geográficamente dispersos en ellos hay un investigador responsable, como ya lo hemos dicho y uno o dos colaboradores adicionales que serán coautores en, esa, en, en ese orden además cada equipo este, puede tener auxiliares de investigación estudiantes de licenciatura o posgrado con participación intermitente a los cuales se les agradecerá y se les entregará alguna constancia cuando concluyan. Seleccionamos entonces la metodología de Barbosa, Barbosa y Rodríguez de 2013 para realizar el proceso en esta metodología. Eh, se plantean dos fases principalmente, la heurística y la hermenéutica. En la primera parte, en la heurística, eh, se realiza propiamente la búsqueda y sistematización de la información. Y en la segunda ya nos enfocamos en el análisis. Estamos terminando la, la primera fase, la fase heurística. Eh, de esta metodología es importante resaltar que es sencilla, permite organizarnos alrededor de los productos que debemos entregar y, y es ágil. ¿no? Pues ahí vemos este diagramita de bueno, pues la delegación de, de trabajos. Más o menos esas son las tareas de, la, de esta metodología de Barbosa y colegas. La parte heurística, bueno ahí puse una fotito de Carla que no nos pudo acompañar hoy pero este, consiste en la habilitación tecnológica de quien lo necesitaba. ¿no? Entonces, Carla se sentó a, a mostrarnos Mendeley, a Boss Viewer, eh, Max MaxQDA principalmente, ¿no? algunos, eh, pues, nomenclatura para Excel, y bueno, pues esa fue la primera parte. Después definimos los criterios de inclusión y de exclusión de las fuentes, nos fuimos a las bases de datos eh, siguiendo un protocolo de búsqueda de revisión de fuentes, descartando lo que no cabía y dejando pasar lo que tenía que pasar. ¿no? De esa forma, podemos decir que está incluido lo que definimos como tenía que, que incluirse. Cada capítulo tendrá sus eh, peculiaridades y harán las, las aclaraciones. ¿no? En el caso del, del capítulo de, que coordina la doctora Elvia, eh, hay información muy nueva, que a lo mejor no era todavía eh, en formato de artículo, entonces ella pudo haber tomado decisiones que ampliara las fuentes de información. Y en otros casos también, donde no hubiera eh, suficiente material, pues se consideran tesis de posgrado o no. Entonces cada quien fue definiendo esos criterios eh, de búsqueda. En la fase hermenéutica, ya pasamos a, a visualizar eh, redes bibliométricas con Boss viewer hicimos una, una serie de mapas o estamos por hacer, porque estamos justo en esa fase, una, una serie de mapas bibliométricos y luego pasamos a MaxQDA o de manera invertida y en MaxQDA ya hacemos la codificación y ya empezamos a imaginarnos cómo es el análisis de, de, de los textos. Finalmente queremos eh, usar Orange para minería de, de textos de las ocho bases de datos para encontrar lo, los temas colindantes, las tensiones de la, de la década y quizá pensar en el futuro inmediato ¿no? Eso lo pondremos en el capítulo 2 eh, que está coordinando Carla. Entonces, bueno, pues en general eso sería lo que estamos haciendo y si les parece vamos a ver cómo sería el orden de la presentación eh, está Laura, ella seguiría está Geisira y César siguen ellos, después está Sonia, va después de, de Geisira y César no sé si está Inés ahora vemos, a ver aquí en los participantes no está Inés, entonces después de, de eh, Sonia, sigue, no, es, no sé si está Leonardo o, o la doctora Beitia estamos ambos están los estamos. dos, sí. gracias, sigue Leonardo Luego sigue eh, Zaira Navarrete, que aquí la veo en mi pantalla. Después sigue Alejandro, que ya lo escuché también, y su equipo. Y terminamos con Elvia Garduño, que también ya, ya la vi. Entonces, más o menos eh, cinco minutitos y si quieren compartir pantalla, eh, lo hacen y después dejan de compartir para que el que siga les avise. Si quieren para llevar el control, yo les aviso más o menos cuando tengamos que cerrar. Bien, eh, Laura, adelante. Gracias Alberto, pues sí voy a compartir también una presentación eh, del capítulo de Docente TIC y bueno, espero que ya se vea. Sí, sí se sí. ve. Ok, perfecto. Entonces, eh, en este capítulo, bueno, eh, yo creo que seguimos la metodología que que fue marcada desde el inicio. Eh, des, eh, definimos una cadena de búsqueda para los artículos y todos los documentos que íbamos a estar recuperando. Entonces, se eh, definieron estos tres grandes términos con sus, obviamente, derivaciones, sinónimos, para poder hacer una buena búsqueda. Y decidimos utilizar bases de datos especializadas a las cuales pues, las universidades... Las instituciones a las que pertenecemos están inscritas, bases de datos abiertas y también revistas de educación. Este, ahora sí que ya ir revista por revista. Entonces, eh, revisamos 11 bases de datos especializadas, 10 de bases de datos abiertas y 10 títulos de revistas de educación. Y ahí es de donde recuperamos la información para el capítulo. En ello nos eh, ayudaron también algunos estudiantes de posgrado que estuvieron también participando, ¿no? sobre todo con el doctor Alberto, que estuvieron ahí participando. Eh, todos estos documentos los recuperamos, aquellos que tenían el texto completo en PDF, y los eh, utilizamos en Mendeley, hicimos una captura individual en la que Carla nos fue apoyando y finalmente se hizo la integración. También llenamos el Excel compartido con los campos que se habían establecido desde el inicio, con lo que el doctor Escudero y el doctor este, Ramírez Martínez nos habían indicado. Y a partir de ello hicimos una depuración de la base de datos, quitando aquello que estaba repetido, también definiendo algunos criterios de exclusión, como por ejemplo que teníamos algunas cuestiones que entraban más dentro del campo de estudiantes y TIC, por ejemplo, y los retiramos, algunos que parecía que eran de México, pero en realidad estaban hablando de, de otra cosa, era muy, muy tangencial lo que se trataba, entonces también fueron retirados. Todo esto fue por acuerdo de los tres participantes del capítulo, no fue algo que cada quien decidiera por su cuenta, ¿no? Todo esto fue discutido y nos estuvimos reuniendo semanalmente para poder hacer este trabajo de depuración que fue bastante largo. Terminamos con 269 documentos, eh, 517 autores y 335 palabras clave, que es lo que terminamos utilizando para poder hacer estos primeros análisis con el apoyo de BiosViewer, eh, también Carla nos ayudó a definir el tesauro, a irlo también puliendo. Entre, entre todos fuimos definiendo esto para poder tener clústeres temáticos y eh, poder pasar después a un análisis más profundo, eh, de carácter más cualitativo, con MaxQDA y QDA in minor line. Eh, por las, la cuestión de licencias, nos obligó también a buscar alternativas. Y entonces QDE a Minor Light fue una de las que elegimos. ¿sí? Y bueno, en los resultados así preliminares que podemos rescatar pues vemos que en Views Viewer es muy claro, ¿verdad? Cómo tenemos múltiples grupos muy pequeños con muy poca interacción para la coautoría. Todo esto parece muy atomizado y si nos damos cuenta, la mayor parte de los trabajos que están en coautoría y establecen alguna red están en color azulito o verde, que es más o menos a mediados de la década pero ya a finales de la década parecen estar bastante atomizados los amarillitos. Entonces, eh, eso pues nos está diciendo algo, ¿no? <ríe> con respecto a lo que tendríamos que hacer a futuro. También hicimos un análisis de cuáles eran las palabras clave y sus relaciones y encontramos eh, ahí tres grandes núcleos importantes ahí que eran eh, enseñanza y aprendizaje, que era un grupo bastante grande, competencias, y formación, capacitación y actualización. Entonces, decidimos concentrarnos en, para el análisis cualitativo en esos tres grandes nodos, de modo que pudiéramos pues, sacar mayor provecho de lo que se estaba generando ya eh, con mayor profundidad. Y, como decía, el nodo más fuerte, más grande, pues es eh, el de enseñanza y aprendizaje, en donde hay una gran diversidad de documentos, y eh, pues va desde ambientes virtuales de aprendizaje, escenarios de aprendizaje, e-learning, -learning, e-learning, eh, bueno, todo esto que, que nos va a llevar un poquito más de tiempo de analizar. Laura Cedillo es la que se está encargado de ello y pues muy dedicada ha estado trabajando en esto, ¿no? También eh, obtuvimos algunos análisis de los archivos de Excel y ahí lo que notamos pues fue que... Eh, hay una concentración de trabajos en el nivel superior y mucho menos en el nivel eh, básico, de educación básica y todavía menos en educación media superior. También vimos que la producción como que fluctúa a lo largo de los, de los años. ¿no? Esto mismo se repitió también para eh, otro, la, el otro nodo, que tenemos por ahí, por ejemplo en este en formación, capacitación y actualización docente tenemos también una fluctuación en cuanto a la producción por años y vemos también que el nivel medio superior pues es el más pequeño ¿no? comparado con, con los demás el nivel superior abarca pues la mayoría de los trabajos y hay un Hicimos también algunos análisis que nos dicen cuál es el tipo de investigación que se está realizando, así como cuáles son las revistas en las cuales se está publicando más. Y esto nos da también una idea de en dónde es que se está distribuyendo el conocimiento del área, eh, al menos eh, de lo que se realiza en México. ¿Sí? Y finalmente, en eh, MaxQDA y QDA minor line, pues estamos trabajando Estamos generando nuestros, nuestros árboles de, de códigos. Eh, ya el, el doctor Alberto ya terminó de, de codificar eh, todos sus artículos. Este, Laura también está trabajando en ello, aún no termina, porque es una base mucho más grande la de ella. Y en mi caso ya también estoy muy cerquita de, de completarlo. Entonces, bueno, pues hasta ahí vamos y a ver qué nos depara el destino. Excelente, doctora Laura. Vamos a, ya entró el doctor César, ¿verdad? Tenía problemas para entrar, pero ya lo vi. Y ahí está el aquí, doctor César. Gracias. Qué bueno que lo logró. Doctor César, adelante, puede compartir pantalla si tiene una presentación y si no, nada más sí, charlar con nosotros. Claro más sí. o menos tiene cinco minutos. Eh, okay. y yo le aviso cuando le quede uno. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Una disculpa por, por el retraso. Bueno, vamos a presentar eh, los avances, en este caso, de nuestro capítulo que nos tocó trabajar, Estudiantes y TIC. El equipo está conformado por el doctor Edgar Osvaldo González Beño, la doctora Geisira Yaquelín Dorantes Corrión y un servidor. Ok. Bueno, aquí vamos a mostrar básicamente algunos de los hallazgos en los que, a los que hemos llegado a partir del trabajo que se ha realizado. Saltaré la parte de, de la metodología que ya el doctor Martínez seguramente nos lo presentó al inicio y me iré directamente a los resultados que llevamos hasta el momento. Bueno. Eh, aquí en esta diapositiva nosotros podemos observar cuáles son los nodos, en este caso, con mayor cantidad de producción en términos del de área de estudiantes y TIC, que en este caso sería, por supuesto, eh, las tecnologías con el aprendizaje. Eh, nosotros observamos que eh, se observa en este caso que las tecnologías de la información y la comunicación están eh, relacionadas en este momento con el aprendizaje en tres grandes rubros en el primero relacionado con los ambientes virtuales de aprendizaje las redes sociales y habilidades digitales aquí en, eh, podemos observar como los nodos con mayor volumen pues son los relacionados con el uso de tic verdad y eh, los estudiantes. Algo que hemos nosotros identificado es que la mayor parte de la producción se está basando en estudios con estudiantes de licenciatura y posgrado, dejando un área de oportunidad, sobre todo en educación media superior, ya que hay algunos trabajos que todavía se están elaborando o que hemos encontrado en educación básica. Bueno, aquí nosotros en esta siguiente diapositiva podemos observar cómo se ha ido distribuyendo la producción a lo largo de la década. Y nosotros observamos cómo eh, algunos de los temas emergentes que están surgiendo en esta área están relacionados con la educación 4.0, eh, los recursos educativos abiertos, los Big Data y la educación alternativa. Bueno, en este caso, nosotros observamos algunas de las redes de colaboración más fuertes que nosotros hemos identificado. Allí nosotros observamos a autores como a Rasbota, a Miguel Ángel Casillas, ¿verdad? A Julio Cabero, a Javier Organista y a Quino, como aquellos... Eh, investigadores que tienen una mayor producción en el área de estudiantes y TIC y sobre todo tienen eh, una mayor cantidad de coautores. Aquí lo que nosotros observamos son básicamente eh, tres de las principales redes de colaboración que están integradas en los grupos que nosotros veíamos en la diapositiva anterior. En, en uno de estos grupos está el doctor Miguel Ángel Casillas y el doctor Martinel, por una parte, pero también tenemos otro, otro grupo que está liderando esta área, que es el de Rocío López González y Midelina Andrea Espinosa, además de la doctora María Guadalupe González Lizarrega. Y también observamos que en los últimos años... Ya se presenta una pues un nuevo autor que se está uniendo a estas redes, que es la doctora Lilian Salado. Bueno, en este caso eh, lo que nosotros observamos es una tendencia en cuanto a una mayor producción del área de estudiantes y TIC, que está relacionada básicamente en los, entre los años 2016 y 2018. Ahí es donde nosotros hemos encontrado la mayor cantidad de producción en cuanto a esta área. Algunos de los retos que nosotros tenemos es el hecho de actualizar nuestra base de datos con la producción ya de este año. Estamos también trabajando en la identificación de los temas emergentes, algunos de ellos ya se los estamos men mencionando, también queremos dar cuenta de la evolución contextual del área y eh, pues creo que es algo que vamos a encontrar a lo largo de estos capítulos que estamos elaborando es la dinamicidad en la construcción de los conceptos ya que no es algo estático que sino que va evolucionando eh, también lo que nosotros pretendemos es buscar un enlace entre el estado del arte anterior con este es decir vamos a intentar nosotros darle continuidad a lo que se vino trabajando en la, deco de la década anterior, visualizando precisamente los avances en esta área. Y bueno, también nosotros queremos trabajar la contribución en cuanto a una visión holística que se tenga sobre el estudio de las TIC en educación, en este caso eh, relacionada con los estudiantes. Y bueno, pues okay. estamos trabajando en la integración de información para el primer borrador, Cabe señalar que este avance que nosotros les mostramos en esta ocasión, pues está relacionado con el uso del software Boss Viewer, que nos hace un análisis cuantitativo. Ya estamos trabajando también en la integración de la base de datos para trabajar el análisis cualitativo con el MaxQDA. Todo esto con ayuda de la doctora Carla, que muy amablemente ha estado apoyándonos, apoyándonos con el uso de software. Pues por el momento, eso es lo que llevamos, doctor. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por la ayuda. Excelente avance, doctor César, Edgar y Geisira. Eh, vamos a escuchar ahora a la doctora Sonia Mortis. Eh, adelante, doctora. Gracias. Permítanme compartirles. Listo, ahí vemos y escuchamos. Muy bien. gracias. Eh, bueno, pues buenas tardes. Eh, me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes y verlos nuevamente. Eh, yo les voy a presentar pues eh, algunos resultados preliminares de la revisión sistemática de literatura del área de acceso a las TIC inclusión, equidad y convivencia en entornos digitales y corresponde al capítulo 5, ¿no? El equipo está conformado por una servidora del Instituto Tecnológico de Sonora, el doctor Alfredo Zapata de la Universidad de Yucatán y la doctora Imelda García, también de Linson, ¿no? Como ven, estamos del noroeste y del sureste del país, estamos en los dos extremos del país. Uh, uh, este, tuvimos que hacer cambios, yo creo que al igual que algunos de ustedes, ¿no? Entonces... Pues ahí vamos. Eh, la, fase, la primera fase, pues la fase heurística, sí nos llevó bastante tiempo. Eh, colaboraron con nosotros seis alumnos de licenciatura de delito y de este que ya acaban de egresar ahora en agosto y algunos de ellos ya son, ya son profesionistas, ¿no? ya están titulados y dos estudiantes de la maestría en innovación educativa de la Universidad de Yucatán. Como ven, tuvimos colaboradores de ambas universidades. Los ejes temáticos que se abordan aborda en, este, en este tema son infraestructura tecnológica y acceso a las TIC, equidad en contextos digitales, desarrollo e instrumentación de tecnología educativa para la pertenencia, calidad y cobertura, inclusión y contribución social en y para el aprendizaje en los niveles y modalidades escolares, Justicia social desde la diversidad de entornos digitales, movimiento educativo abierto, género, violencia y convivencia en entornos digitales. Se fijan son bastantes, bastantes subtemas que abarco, que abarca el, el tema que abordamos y la verdad sí nos llevó mucho tiempo, pues primero con la ayuda de los estudiantes eh, obtener esa, eh, hacer esa búsqueda de información y de este y pues seleccionar seleccionar las publicaciones en base a los criterios de inclusión y, y, y de exclusión ¿no? eh, Este año ya también continuamos porque teníamos hasta el 2020, eh, este, y ya sin, sin el apoyo de estos estudiantes, de este, ya estuvimos este, buscando las, las investigaciones del 2021, y pues creo que ya, ya terminamos de armar el... el el Excel ¿no? y, el, y Mendeley y la base de datos de Mendeley, pero tenemos aquí algunos resultados preliminares de, de, de lo que ya encontramos, ¿no? y que son unos análisis cuantitativos que elaboramos, pues el total de publicaciones localizadas fueron 224, como ven, bastantes investigaciones en esa década, eh, con 179 artículos que constituyen el 80% de las publicaciones y 45 capítulos del libro que hasta ahí ya eh, ya no nos dimos a la tarea de buscar ponencias ni otro tipo de publicaciones no porque consideramos que encontramos bastante eh, igual se abre se abre por si alguno de ustedes tiene por ahí al, alguno algún artículo todavía hay tiempo no algún de este sobre España pues se acepta no todavía pero ya ya casi, ya a punto de, de cerrar ya esta parte, ya iniciamos con, con el primer borrador de, del capítulo con estos eh, resultados cuantitativos. Pues de, de esta década se encontraron pues mayor en cuanto a artículos de investigación, el mayor número en el 2021, con un 19%, así como se observa, se puede observar en la gráfica, eh, también del 2018 con un 12% por y del 2020 eh, de 2020 con un 12.3 ¿ok? esos fue, esos son los resultados de este en cuanto a los años referentes a los artículos de investigación localizados y eh, casi la mitad la mitad de las revistas eh, se ubican son revistas de méxico con un 49.7 eh, ahí es donde se, se han publicado los estos artículos pero también en revistas de España con un 20% y de Colombia con un 6.7% no y las demás se distribuyen en diferentes en diferentes países asimismo pues eh, nos dimos a la tarea de agregar otro otro espacio ahí en el Excel para incluir de este precisamente y, y, lugar, y, y tener de los estados en los que se ha estado haciendo investigación no los estados en los que se ubican las muestras de las de las poblaciones con las que se trabajan en estas investigaciones de tal manera pues que eh, obtener un, un mapa un mapa de México y ubicar dónde a, dónde están los eh, eh, dónde están la, se han realizado las investigaciones eh, eso está en proceso todavía verdad en cuanto al enfoque de la investigación pues encontramos que, que el 42% son cuantitativas no son son de, de estudios cuantitativos, eh, posiblemente cualitativo con un 25% y documental, también encontramos algunas investigaciones documentales con un 21% y el resto, eh, estudios mixtos con un 12%. Esto referente a los artículos que localizamos. En cuanto a las líneas que se abordan, las principales líneas que se abordan eh, en estas... Eh, publicaciones eh, que, lo, que encontramos eh, fue con, mayor, con un mayor número de publicaciones género, violencia y convivencia en entornos digitales con 46 artículos. Eh, posteriormente, equidad en contextos digitales con 40, 40 artículos y finalmente movimiento educativo abierto con 36. Pues quiero aclarar que, que a veces la línea... Para dividir en los en las siete en los siete ejes que mencionaba pues era muy, muy delgadita, ¿no? Entonces de, sí batallamos un poquito en eso, pero ya finalmente nos quedamos con estos seis, ¿no? donde, donde se distribuyeron eh, las publicaciones. Y en cuanto al nivel educativo, pues al igual que mis compañeros anteriores y al igual que la década, que los estados de conocimiento de la década anterior, donde también me tocó participar, la gran mayoría son estudios en educación superior. O sea, ya pasó una década, ya pasaron dos décadas y seguimos igual, ¿no? O sea, esto no ha cambiado. So, seguimos cercos con, con la educación superior, el 41% de educación superior y yo pienso que este es, es un vacío muy grande que nos de, deja un reto muy importante a los investigadores, ¿no? porque centrarse en la educación superior? Y hay bastantes estudios, este, la media superior con un 12% apenas de los estudios, entonces hay, un, hay una gran área de oportunidad ahí para hacer estudios en educación básica y media superior. Vamos y ¡Mande! Vamos ah, cerrando, doctora. La torre todavía me falta. Bueno, le seguimos, doctor. Desde, dos minutitos, 12%. dos minutitos. Tenemos, tenemos buen espacio con, digamos, teníamos preguntas, pero le damos eh, dos minutitos, maestro. Muy bien, doctor. gracias, doctor. Y otro 12% con varios, que son investigaciones con varios niveles educativos. Eh, ya pasamos a los capítulos del libro. Les decía que son 45, de los cuales, pues, la gran mayoría están ubicados, si se ven, si ven en la gráfica, 15, el 33% con 15 eh, capítulos en el, 2000, en el 2013. Posteriormente, en el 2012, eh, 17% con 8, con 8 capítulos y en el 2021, el 15.6% con 7 capítulos. Y, y a, asimismo, igual que los artículos, en los capítulos el 49% fueron cuantitativos, el 31% cualitativos, el 16% documental y el resto mixto. Y en cuanto a las líneas de investigación, pues son muy similares, ¿no? Eh, si se fijan en una gran cantidad, una gran mayoría de, de capítulos, que es el 64%, está enfocado a género, eh, perdón, a movimiento educativo abierto, ¿no? Uh, ese movimiento educativo abierto y el 13% es, es género, violencia y convivencia en entornos digitales, ¿no? Entonces son, son de este su ejes temáticos muy similares a, a, los del, a los de los artículos. Y ya para concluir, pues, eh, eh, de estos 179 artículos localizados en diferentes bases de datos. La máxima producción fue en el 2021, que con este, el 19%, y, o sea, en los últimos años, ¿no? en el 2018 y en el 2020. Eh, y en el, de capítulos de libros, pues el 2013 fue la, el año con mayor producción. En, en, el, en la mayoría, o la mitad, casi la mayoría publicada en revistas mexicanas, eh, fueron estudios cuantitativos, eh, con, con el subtema género, violencia y convivencia en entornos digitales, ¿no? Es, la, es el área que tiene mayor producción, con 46 artículos, y pues predominan los artículos, estudios en educación superior, al igual que en los capítulos del libro. Y en el eh, sobresale la línea de movimiento educativo abierto en los capítulos. Ahora que sigue, pues sigue y ahora sí darle, la, o darle más la atacarla Ahora sí con, con el análisis cualitativo en más QDA. Estamos esperando pues a, a terminar de tener todo listo en el Excel para ya empezar los análisis eh, cualitativos. Eh, por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Buenas. Doctora Sonia, muchas gracias. Buen avance. En si deja de compartir, por favor, vamos a escuchar ahora al capítulo de Leonardo Glaserman y equipo. Adelante, Leonardo. Claro que sí, gracias. Buenas tardes, eh. Buenas tardes. Colegas Alberto, ¿cómo están? Hola, Leonardo. Y, y bueno, aquí una actualización en eh, la presentación que nos compartías, eh, Alberto, el equipo está integrado por la doctora Nabel del Ciencias, que tiene también compartido con el TEC. Y la doctora eh, Menevolupe Beitia, de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Tomo nota, gracias. Eh, perfecto. Bueno, eh, parece que había un micrófono, nada más. Digo, ah, eh, también avanzando un poco lo que ya compartías y los colegas han, han también eh, dicho, eh, quisiera bueno, mencionar que en el caso de, del equipo estamos trabajando con eh, respecto al, al tema de educación virtual, el cual. Eh, nuestra área pues, tuvo, tuvo esa um, incidencia del de tiempo que estuvimos viendo mucha producción también que logramos identificar. En un primer momento estábamos eh, dedicados a buscar tanto artículos, capítulos de libros, libros, conferencias, tesis, pero debido a la, a la revisión que tuvimos eh, de más de 500 documentos, eh, pues nos implicó seguir eh, esos criterios de inclusión y exclusión, eh, que nos indicaron ustedes también en, en, en cómo seguir la redacción y nos quedamos con 390 documentos eh, particularmente artículos, capítulos de libros agotamos la búsqueda en todas las eh, fuentes que nos recomendaron, revistas indexadas, revistas eh, reconocidas en, en México de las que están en el padrón de Conacyt bases de datos también que, que conocemos de Scope of Web of Science y eh, algunas otras más que eh, consideramos que eran el lugar donde buscar nos encontramos también que uno de los criterios era ir con la selección de investigadores que son investigaciones de México, aunque estuvieran fuera, o de México, entonces pues ahí también eh, tuvo que hacer ese ejercicio de, de detección, de revisión, y hemos seguido también en ese proceso de eh, capacitarnos con el apoyo de Carla en MaxQDA, en BiosViewer, eh, construir la, la base de datos en Mendeley, también desde poder entender el, eh, la plataforma de escritorio y poder también ir, gestionando y compartiendo, administrando los recursos, que no fue una tarea fácil en un primer comienzo. Y ahora, bueno, nuestra, nuestro, nuestros archivos eh, que exportamos de Iris y, y toda la información pues, está muy bien completa con todos los metadatos que se solicitan, con el apoyo de Carla, con el apoyo también de su equipo. Y eso pues, nos permitió comenzar con los primeros análisis de redes bibliométricas. Estamos en este tercer momento, no hemos pasado al análisis cuantitativo. Eh, pero bueno, también como muestra de, de lo que hemos hecho también para compartir un poco a lo que mencionaba esto seguramente pues todos los equipos lo hicieron, nada más que aquí tratamos también de cuidar que ustedes estuvieran representados, entonces eh, hicimos la búsqueda pero también tratando de que eh, de manera intencional el equipo también lo estuviera, entonces fue un doble trabajo de, de revisar primero lo que tuviéramos, que después de verificar que encontrábamos eh, las temáticas de, de de búsqueda hacia donde vamos a construir la información que también estaban apareciendo. Son estas cinco, eh, particularmente diseño instruccional, curadoría de contenido, producción de, de aprendizajes, entornos eh, los medios de, de aprendizaje mediados por tecnologías digitales, plataformas tecnológicas, también cuestiones de epistemología sobre la enseñanza de tecnología educativa, MOOCs, aula invertida, recursos educativos abiertos, repositorios, eh, aplicaciones, objetos de aprendizaje y software, modalidades educativas, aprendizaje móvil, empleo de TIC en procesos educativos, prácticas educativas y TIC. Eh, construimos nuestros tesauros, también algo de la que, que seguramente muchos ya, ya hicieron y, y atravesaron en este proceso, para poder llegar acá, a los primeros resultados de autores, que un total de registros, analizamos eh, 574, que les mencionaba, eran más de 500, nos resultaban más o menos eh, una, un número cercano a los mil autores, aparecen de pronto algunos de los datos eh, de, de los autores que han tenido esa producción del tema en esta, en esta década. Y bueno, pues hay colegas también que, que están aquí en otros equipos aparecen representados. Eso nos llevó a buscar también la relación de, de, de autores. Y bueno, con los gráficos que nos eh, permitió exportar viewers Viewer, poder conocer eh, de lo que trabajas, Alberto, con, con tus colegas, de lo que también una colega, la doctora Anabel, también tiene del lado derecho, por aquí algunos colegas del ITSON, algunos colegas del TEC y de otras instituciones. Entonces, pues vemos que hay, de alguna manera, vinculación y relación con algunos grupos, grupos también en esta línea de trabajo, que es lo que también queremos demostrar. Y en cuanto a las palabras clave, encontramos en 886, 863 después de hacer esa, en un primer momento, que estuvieran conectadas, y solamente eh, graficamos las que tuvieran cinco ocurrencias. Eliminamos la palabra de México, que era una de las que se repetía en los documentos, apareciendo naturalmente Educación al Centro, Aprendizaje, eh, TIC, COVID-19, plataformas, eh, cursos masivos abiertos en línea MOOCs, Educación a Distancia, entornos virtuales. Entonces, ¿qué vamos a ver con esto? Obviamente tenemos que todavía continuar con, con el análisis cuantitativo. Tenemos el Excel ya completo, en, lo terminamos en este semestre y estamos por iniciar el análisis de los datos como les decía, nos tomó más tiempo del previsto, del que hubiéramos querido para poder estar aquí y compartir más información, pero bueno, creemos que lo que vendrá estará ya también eh, muy bien asentado, además de que las últimas publicaciones de este año fueron tratándose de, de incluir. Tenemos la codificación de Max Cuda en un documento compartido y quisiera bueno, destacar el apoyo que eh, pues, bueno, ha sido pues, muy necesario y, y muy reconocido a, a la doctora Carla, que nos ha guiado, nos ha acompañado, además de nuestros estudiantes de posgrado y de licenciatura. La doctora Beitia nos apoyó con alumnos de licenciatura. La doctora Anabel, alumnos de, de maestría. Entonces, pues ahí tenemos un equipo que se ha ido conformando. Hemos aportado y estado cuando uno puede o estar todos o algunos representándonos. Entonces, pues también agradecer a, a mi equipo o nuestro equipo que hemos podido llegar hasta acá y que vamos a seguir. Entonces, como muestra, algunas de nuestras reuniones con ustedes en el primer momento nuestras reuniones de análisis de capacitación, nuestros documentos compartidos para que vean que no, no estamos aquí, eh, que nos hemos detenido. Entonces, pues eso hasta el momento. Eh, gusto en saludarlos y escuchar también de otros equipos Muy bien, Leonardo. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el avance de la doctora Zaira y equipo. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Adelante. Sí la ven, ¿verdad? Ya vemos ahí, doctora. Adelante. Ya está. Ok. Bueno, eh, voy a compartir información sobre el apartado de tecnologías de la información y la comunicación en educación, políticas educativas específicamente. En este trabajo me ha apoyado mi asistente de investigación, la maestra Paola Andrea Hernández López, de la UNAM. Eh, bueno, una pequeña introducción. De, de lo que llevamos en este capítulo. Es una, una reflexión, una entrada, una entrada al capítulo eh, en relación del vínculo de, de, de, de cómo a partir de la globalización las políticas educativas, pues, se hicieron, las políticas educativas dirigidas hacia las TIC se hicieron más presentes, ¿no? Entonces, este, y a partir de, de las producciones que encontramos, eh, se considera que, que en esta última década se ha prestado mayor atención a las inversiones realizadas en el ámbito relacionadas con las, con las TICs, y, y, y bueno, se han volcado muchos esfuerzo, esfuerzos a la creación de políticas públicas que permitan promover programas, estrategias y acciones de integración regional. Eh... Y, y, y esto se, se, se refuerza más, bueno, pues, por, derivado de la pandemia también, ¿no? Eh, y ahí hacemos un análisis muy, muy, muy curioso y cuidadoso eh, sobre la implementación de acciones en materia de política educativa, pero hacemos el análisis de qué tanto se está reformando la política, ¿no? Bueno, ese es un pequeño avance de la introducción eh, que tenemos allá. En... Eh, las fuentes consultadas. <coughs> Primero, eh, ubicamos así como muchos, muchos materiales, eh, cerca de 300 materiales, pero ya en la depuración, que dices, bueno, esto sí es propiamente de esta línea temática o no, es que seleccionamos 70 documentos, eh, ya que, que hablan específicamente sobre políticas educativas en vínculo con TICS. Y analizamos 40 artículos de revista, dos libros, 13 capítulos, cinco tesis de posgrados y 10 ponencias. Eh, esta, esta búsqueda cabe señalar que la hicimos meramente en la producción mexicana. Entonces por eso las revistas consultadas fueron revistas mexicanas, ¿no? Entonces, es un estado de conocimiento de la producción de este tema en México. Entonces, bueno, perfiles educativos, la revista mexicana de, de, del Comí, la Rediech, la de Educación Superior, estas revistas este, son las que, las que pues, seleccionamos para a, hacer el análisis y el rastreo de la producción. Las bibliotecas consultadas son las que ven en pantalla, eh, algunas algunas consultamos más, y las memorias también. Eh, cabe resaltar que, que ahora con la realización de este evento eh, también se está haciendo una una búsqueda sobre las ponencias que tengan que ver con esta línea temática. Las bases de datos. Para la depuración de, de los documentos se hizo una base de datos en donde se integraron los aspectos más relevantes en cada uno de los artículos, los libros, los capítulos, las tesis y las ponencias. Y eh, eh, se, se destacaron eh, bueno, pues los autores, el título de lo, del documento, la base de datos en la que está ubicada, la ubicación geográfica de la publicación, resumen, palabras clave. Este ejercicio que hicimos casi todos, no, con el apoyo, por supuesto, de la doctora Carla. Eh, que, que nos guió mucho, en ese sentido el Excel ya está terminado hasta, eh, o actualizado hasta octubre de 2021. Entonces ese ya es un avance, eh, a lo, que, lo que llamaba Alberto la parte heurística y que ahora nos vamos a centrar en la parte del análisis. Algunos resultados, y estos son resultados tentativos porque vamos a actualizar eh, pues en lo que, lo que va de este mes y, y diciembre también, los tipos de estudio eh, se han centrado más en el análisis cualitativo, este, en menor porcentaje el cuantitativo y en menor en mixto. ¿no? Y aquí hacemos también la, la graficación por tipo de producto y, y en, en tesis y en libros. Bueno, eh, tenemos un índice tentativo, tentativo. Y bueno, es sobre la importancia de las TICs en la generación de políticas educativas, las TICs en las sociedades del conocimiento, en el sistema educativo nacional mexicano, las políticas educativas propuestas en el sistema educativo nacional mexicano, en cada uno de los niveles, nivel básico, los programas nacionales, fue algo que se encontró, el análisis de política educativa, eh, por medio de, de programas nacionales como enciclomedia habilidades digitales para todo, el programa piloto de inclusión eh, eh, digital, mi compu, MX, bueno, eh, falta ampliar el de nivel medio superior, el de nivel superior, y las políticas para la formación virtual en modalidades no presenciales, eh, las políticas educativas para la formación de habilidades digitales de docentes en servicio y las políticas implementadas frente al COVID. Eh, bueno, esto es tentativo también. Eh, una, una de las reflexiones a las que se llega en, esta, en, este, en este acercamiento, primer acercamiento, es que las políticas gubernamentales nacionales de las últimas décadas se han enfocado en el desarrollo de estrategias que incorporen de manera integral el uso de las TICs en y para, para, el, para la educación. Y por eso decía yo al inicio que, que hacemos un análisis más detallado ya en el documento, porque aunque sí están las políticas, luego la resignificación, la puesta en práctica, es ahí donde, donde está lo rico para el análisis. no Entonces, bueno, en políticas encontramos que sí, que sí está, y que bueno, esto es una necesidad y una oportunidad para transformar los sistemas educativos que van más allá del equipamiento y la conectividad en las distintas instituciones y que actualmente se relaciona con la formación y diseminación de nuevas formas de pensamiento. Eh, finalmente, eh, como, como ya, ya señalaba, tenemos la base de datos actualizada en Excel hasta octubre de este año y eh, la vamos a, a, a terminar para diciembre de 2021 y tenemos pensado ocupar todo el mes de enero para hacer el análisis y ahí vamos ya a pedir también la asesoría de la doctora Carla para el análisis con Max MaxQDA. Y eh, también tenemos las gráficas de relaciones que algunos de ustedes presentaron y que están muy padres y, y que se pueden sacar de Mendeley, que está, están muy bien. Los autores más citados, eso ya lo tenemos, este, hasta, hasta donde tenemos de, de fuentes localizadas, los autores más citados, los autores más representativos de la temática, las palabras claves más utilizadas, los tipos de estudio, que eso sí los presenté, la ubicación geográfica de las publicaciones, y bueno, y, y, y ya igual que todos ustedes, o que estamos casi cerrando para iniciar ya el análisis fino el análisis cualitativo y así vamos Excelente, doctora Zaira Gracias por la presentación por los avances, vamos a escuchar al doctor Alejandro Escudero, adelante Alex Sí, muchas gracias Muy buenas tardes, colegas pues eh, este equipo está conformado por carlos enrique y george reyes cuando fue invitado estaba adscrito a otra universidad al tec de monterrey y fernando sandoval que es propiamente de la autónoma de ciudad juárez en ese sentido estaba muy equilibrado entre pues una universidad de educación pública y otra que no pero por los avatares del de que, de nuevo gobierno el retirar el SNI y todo eso. Bueno, pues Carlos se mudó a la política de Así que quedamos con un equipo que todos pertenecemos a la, a la educación pública. Además, contamos con la asistencia de Alejandro de Fuentes Martínez, que es un becario con así de doctorado, y Patricia Mercado López, también becaria con así de doctorado. Yo voy a ser muy eh, explícito, muy muy sintético, porque mucho de lo que ustedes ya han expuesto, colegas, se pues está siguiendo la misma metodología. Solo nos gustaría eh, mencionar rápidamente que para el tema de innovación, este discurso sobre la innovación, sí está eh, totalmente orientado hacia la tecnología digital. Entonces, en ese sentido, eh, al buscar en las bases de datos, Scopus y Web of Science fueron las dos bases de datos que más trabajan, aceptan ese tipo de, de artículos. Y se decidió por tener los 72 que estaban mejor colocados en el discurso de la innovación y la tecnología digital. Sin embargo, es en las ponencias de Congresos donde encontramos mucha más información. En el CENIE, por supuesto, del 2013 al 2019, y ahora que estamos asistiendo a este, también vemos que hay pues muchísima información que está bien orientado el discurso de la innovación pero también en el congreso que es propiamente de innovación educativa del tec de monterrey y que ya tiene varias varias ediciones anuales ininterrumpidas y donde hemos identificado casi 1500 textos que están orientados a ese tema también hay informes nacionales eh, por ejemplo, el de Anuyestick, que está específicamente, esos recursos están específicamente orientados a la formación de informes sobre los estados de la tecnología. Desde el 2016, ininterrumpidamente han dado informes, bueno, pues del crecimiento y de evaluación. Estamos retomando esos cinco informes. Edu Trends, que también es una iniciativa de TEC de Monterrey, ya tiene 14 informes y ahí es queda muy claro los temas que que se están consiguiendo como innovación en la educación. Luego tuvimos una charla en el equipo sobre si debíamos o no considerar los informes internacionales. Aunque estrictamente no hablan de México ni de esa investigación hecha en México, sí nos ayudaba el informe Horizon a, a tener un punto de referencia sobre cuál era el discurso ¿verdad? mundial, cuál era el... Las anticipaciones que se hacen sobre innovación y tecnología digital y en qué lugar estaba México. Nos ayudaba mucho, pues, a posicionarnos frente a algún referente. Los resultados más importantes que hasta ahora vemos es que al hablar de innovación y tecnología digital, se hacen muchas aplicaciones de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual las analíticas de aprendizaje. O sea que sobre todo hay aplicaciones de tecnologías digitales, ¿verdad? En algunas ocasiones hay propuestas para mejorar los modelos educativos como el aula invertida, los MOOCs, el microlearning. Esa sería una segunda tendencia. Donde definitivamente no vemos que haya una tendencia es en la innovación en las orientaciones educativas. Es decir, todavía estamos en un nivel muy instrumental del uso de la tecnología digital en el discurso de la innovación pero todavía no hemos impactado ni consolidado el discurso de las orientaciones educativas de esas tecnologías las investigaciones son sobre todo cuanti en algunas mismas, y también encontramos que sobre todo se están eh, estudiando la educación superior por explicaciones de los propios autores las propias autoras tiene que ver con dos, dos problemas principales. Uno, eh, al, al momento de hacer la investigación, no hay mucho tiempo para dejar la universidad donde ellos mismos trabajan y tratar de hacer trámites e ingresar a otras escuelas, ¿no? a otros niveles educativos. Y dos, cuando quieren ingresar e investigar niveles educativos con alumnos y alumnos que no, que no son adultos, Siempre hay un problema legal ahí que resolver, ¿no? Hay ciertas. Eh, se les complica el tema de las familias. Y bueno, también eh, tratamos de hacer una lectura del, eh, del estado del conocimiento anterior y ver si pues, hay algún vaso en eh, lo que estamos encontrando ahora o no. Y pues, eh, finalmente, mencionar: como ustedes estamos en este nivel de sistematización, y análisis de información y seguiremos pues con la fase heurística hermenéutica en breve. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Alejandro. Vamos a concluir la presentación con eh, la participación de la doctora Elvia y el capítulo de educación y TIC durante la pandemia. Adelante doctora. Sí, muchas gracias. Sí se ve mi pantalla. Sí, ahí ya lo vemos bien. Sí, perdón por la música de fondo, creo que a alguien se le ocurrió prender su radio. No, en este momento. Muy bien, okay. ahí ya vemos. Bueno, pues bueno, nuestro equipo está conformado por su servidora de la Universidad Autónoma de Guerrero, la doctora Rosa María Teresa Angulo Romero de la Universidad de Guanajuato y el maestro Jesús Alfonso Beltrán Sánchez de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Conviene eh, señalar que nosotros no hemos tenido esa posibilidad de tener becarios o de tener personas que nos apoyen. Todo lo que ven eh, en este avance, pues lo hemos hecho nosotros tres, eh, pues, también dentro del margen de nuestros tiempos. Lo que hicimos como equipo fue enfocarnos a seguir los lineamientos, pero también establecer objetivos que nos iban a orientar en todos estos procesos heurísticos y hermenéuticos. Entonces, establecimos objetivos generales y específicos que van en torno a analizar estas aportaciones, presentar el conocimiento generado por investigadores mexicanos, determinar cuáles han sido estas principales aportaciones eh, centradas en, en el uso de las TIC en la pandemia, los supuestos teóricos e ideológicos, visibilizarlos y las tendencias de investigación educativa mexicana. También eh, establecimos preguntas que están vinculadas con las líneas de investigación educativa, las principales categorías de estudio, las problemáticas más abordadas, en los sujetos educativos, principalmente docentes y estudiantes, y las tecnologías más utilizadas o emergentes durante la pandemia. Bueno, para no ser repetitiva con lo que ya se ha dicho, puesto que hemos seguido el mismo proceso, solamente quiero agregar que en el caso del equipo, nosotros tuvimos un problema cuando empezamos a hacer el primer corte de gestión de información y, y construcción de la base de datos y ese primer problema fue pues que no teníamos un gran número de publicaciones eh, y por lo tanto pues nos fuimos a otros espacios donde los investigadores también estaban divulgando su, eh, su trabajo y de una manera también más enfocada a satisfacer las necesidades que tenían los actores educativos en esa primera parte de la pandemia, principalmente los docentes. Entonces, integramos webinars de, de YouTube que fuimos encontrando en canales como Somese, como el propio Comie, que tuvo toda una este, gran experiencia también de reportar avances de investigaciones y abrir ese espacio a los investigadores. Integramos también reportes que hicieron... Algunas universidades eh, y también integramos algunos sitios web que sirvieron para la conformación de equipos de investigación y para la divulgación de sus resultados parciales de, de estos trabajos integramos también eh, la parte de los congresos que fue digamos que uno de los elementos que más eh, información nos brindó en un primer momento. Y hasta ahora pues hemos eh, establecido la base de datos en Mendeley, el, el Excel, pero nosotros eh, estamos planteando dos cortes. Llevamos ahora un primer corte y ese corte lo hemos estado trabajando en, esas, eh, en esa pista de codificación con Cudea y estamos planteando un segundo corte para recuperar lo que se produjo de junio a este mes de diciembre. Y en ambos cortes hemos aplicado los filtros de exclusión e, e, e integración, pero también nos hemos dado cuenta de que al profundizar en la codificación con MaxQDA, pues hemos también eliminado algunas ponencias, principalmente del área de congresos, que eh, pues no reunían eh, los requisitos para, para ser consideradas y que no nos dimos eh, cuenta hasta que empezamos a, ver, a leer completamente el artículo. Pues bien, eh, estamos ahora en este proceso también de bosquejar la redacción preliminar del capítulo, pero pues estamos esperando este segundo corte para terminar la parte de codificación. Ha sido muy retadora la parte de codificación, ya terminamos la parte documental, eh, no hemos integrado, pero lo que en, sí siento que va a ser más retador es esa parte eh, digital porque no hemos entrado a codificar los videos ni los espacios web y pues tenemos también que hacerlo como parte de ese análisis. Estamos planteando la triangulación y la consolidación de nuestras fuentes para enero del 2022 y estar con base en esos análisis haciendo la redacción final y la entrega preliminar para febrero de 2022 como está proyectado. Bueno, inicialmente Ten, tenemos eh, 248 registros en ese primer corte y con el valioso apoyo de la doctora Carla que la verdad ha sido pues una persona muy importante para este equipo, pues ah, hemos eh, logrado, digamos que bosquejar en este primer momento este estos primeros análisis bibliométricos, pero como les decía, nuestra base de datos todavía está en construcción, por eso todavía no tenemos tesauros, pero va a ser importante e interesante ver cómo ha cambiado la dinámica de eh, las investigaciones en este capítulo porque originalmente en estos primeros 248 registros de 2020 al primer corte del, del primer semestre de 2021, pues la mayoría de los trabajos se centró al, en torno a la enfermedad, el confinamiento, pero a, la, a, a seguir políticas educativas, a transformar eh, cuestiones de docencia, bueno, no a transformar, pero sí a adaptar más bien, las cuestiones de docencia, las cuestiones de continuidad académica y vemos eh, pues también algunos trabajos relacionados con aspectos pedagógicos, con estrategias didácticas, pero en su mayoría está centrado en educación virtual, políticas educativas y pues todos estos procesos de continuidad. Va a ser bastante interesante ver qué pasa con el segundo análisis bibliométrico, porque estas investigaciones como que llevan y marcan la tendencia del proceso que lleva la pandemia en educación. ¿no? Ahora vamos a encontrar muchas publicaciones de metodologías híbridas y muchas publicaciones vinculadas con esos regresos parciales a, a clases. Y en este sentido eh, también eh, se hizo un análisis descriptivo, este es del Excel, de publicaciones en revistas. Digamos que para esta presentación se tomó una submuestra, de 41 artículos de revistas, de los cuales eh, 23 estudian a profesores, 12 a estudiantes y 6 a ambas muestras. Se sigue la línea de prácticas educativas, que es la más estudiada en el caso de los artículos eh, publicados en revistas indizadas, y el, más del 50% de los artículos se realizan al igual que en los otros estados del conocimiento en entornos universitarios, aunque también encontramos publicaciones para educación básica y media superior. Y el 63% de las investigaciones se realiza principalmente desde un enfoque cuantitativo. Eh, respecto a las tecnologías más utilizadas durante la pandemia, eh, los artículos analizados que les presenté en la diapositiva anterior, pues digamos que giran en torno a uso de tecnologías en general, pero también hay otros artículos que, establecen eh, tecnologías específicas. Por ejemplo, prevalecen las plataformas institucionales como Google Classroom, como Moodle, y eh, las, eh, los espacios, digamos, no tan institucionales, pero muy necesarios como WhatsApp, Facebook, eh, también algunos dispositivos como, por ejemplo, las diademas con micrófono, los dispositivos móviles, y algunas aplicaciones que suelen eh, no ser a lo mejor tan conocidas, pero que pues están integrando también como parte de estas experiencias. Para el análisis cualitativo, porque nosotros ya empezamos a hacer ese ese abordaje de, de codificación en MaxQDA, eh, les presentamos estos dos árboles que representan de una parte de los documentos que hemos analizado, qué es lo que se dice de los actores educativos. Entonces, por ejemplo, eh, la parte de docencia se vincula mucho con estos trabajos sobre capacitación, sobre necesidades que tienen los docentes, sobre su desempeño, sobre sus percepciones y sobre su formación. También se centra en la relación de los docentes con alumnos y padres de familia y pues esto da cuenta también y corrobora que los docentes siguen siendo los objetos eh, más estudiados como parte de estos primeros cortes que hemos hecho. En los estudiantes, la, las investigaciones que hemos analizado en la parte cualitativa se centran en aspectos como aprendizaje, como percepciones, como opiniones, pero también se enfocan a áreas específicas de educación superior y a esos procesos de estudiantes que van saliendo de un nivel para ingresar a otro. En este aspecto, del análisis cualitativo, también empezamos a establecer algunos modelos de concurrencia entre códigos. Todavía nos falta consolidar la, las, las tres bases de, de datos que estamos trabajando en el MaxQDA, pero lo que les presento es una aproximación para que veamos cómo las líneas de investigación eh, reflejan pues, una fuerte relación con los sujetos de investigación, o sea, principalmente las investigaciones se están centrando en los sujetos, docentes, estudiantes, en las relaciones que hay entre las TIC y estos actores educativos, lo cual nos corrobora esta, este énfasis en las prácticas educativas que comenté en diapositivas anteriores, también la situación de, de la relación con las políticas de continuidad educativa, los hallazgos, eh, se prevé con darle continuidad a esa parte de los hallazgos y los tipos de tecnologías. Y como conclusiones generales, pues nosotros hemos visualizado que en las fuentes de, que hemos eh, recopilado, la COVID-19 se ve como un parteaguas para el cambio de paradigma a través de las TIC se ve un compromiso para educar, pese a la brecha digital, sin embargo, aunque se habla de un cambio de paradigma, lo que hemos notado son esfuerzos tecnológicos más no metodológicos, hay una eh, resiliencia, resistencia, pero también hay una disponibilidad para la apropiación tecnológica de los actores educativos, hay algunas tecnologías más utilizadas que otras, eh, digamos que se van decantando hacia lo que es gratuito o también lo que es posible, hay dificultades y problemas eh, que están vinculados con efectos educativos, pero también efectos emocionales. Eh, se reconocen las facilidades y bondades de las TIC para su uso y permanencia, independientemente de estos procesos de, de pandemia. Hay una ausencia de perspectivas teóricas en algunos trabajos, sobre todo en el caso de las, de las ponencias en, en congresos que fuimos recuperando, y se presentan en algunos eh, de las investigaciones diagnósticos y en la mayoría investigaciones de corte empírico. También encontramos trabajos que eh, plantean eh, experiencias, eh, digamos, eh, en, en, en torno a modelos, en torno a propuestas para eh, atender futuras emergencias o dar una especie de cambio o transformación educativa, pero son pocas hasta ahora estas experiencias que hemos encontrado y pues seguimos trabajando en esas tres pistas redacción del capítulo alimentar la base de datos y terminar análisis cualitativo y pues a nombre del equipo les damos muchas gracias por su atención Doctora Elvia muchas gracias y bueno con esto damos por terminada la presentación de los ocho capítulos y los apartados introductorios que están platicaditos y bueno ya Alejandro y yo Revisaremos y haremos ahí en febrero el, el trabajo que corresponde como estudio introductorio. Bueno, tenemos 10 eh, minutos para terminar a tiempo, 10 minutos para comentarios, preguntas. No sé si la doctora Carla quiera hacer algún comentario eh, y después, bueno, pues algún, tenemos todavía espacio. Doctora, adelante. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien, Carla. Adelante. Sí, bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los presentes, principalmente a los investigadores de este esfuerzo tan grande que se ha realizado ya por tantos meses, porque la verdad nos han dado la oportunidad de trabajar en elementos que pues no habíamos pensado antes que fuera posible, que es trabajar con personas con tanta experiencia en investigación y que nos permitan entender sus necesidades en este trabajo, de, pues realmente de tanto esfuerzo tanto físico como intelectual, ¿no? Porque se han pasado horas trabajando en todos los materiales, realmente han invertido mucho tiempo y creo que las herramientas que hemos seleccionado para que puedan apoyarles un poco, ¿no? Sus requerimientos pues han sido las mínimas, pero... Eh, pues intentamos seleccionar aquello que fuera pertinente a, a todo lo que se ha requerido ¿no? entonces primero eh, las gracias por esta oportunidad eh, desde el área de las eh, ciencias computacionales y en específico donde yo me muevo que es la ingeniería de software y la parte de requerimientos ha sido una experiencia tremenda el reconocer sus necesidades como investigadores para hacer este tipo de revisiones sistemáticas de literatura entonces hemos aprendido mucho todo esto que me han compartido a través de las sesiones nosotros lo hemos también ido documentando, que va a ser parte del capítulo que se va a integrar también en este libro. Eh, afortunadamente, desde el área de la ingeniería de software se maneja mucho esta cuestión de procesos, de validar que estos procesos tengan cierta calidad y que los productos que se generen, obviamente, igualmente incluyan ¿no? estos criterios de calidad. Entonces, agradecemos enormemente a nombre del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada el que nos haya permitido acompañarles y pues esperamos ahorita que se va a integrar toda la información porque pues son ocho capítulos en promedio como señalaron tienen entre 200 y 300 registros más los que vienen con la doctora Elvia que seguramente serán muchísimos más y que entonces hablamos de más de 1500 registros eh, que tendremos almacenados y entonces vamos a ver diferentes estrategias que podamos utilizar para hacer ya análisis con estos cúmulos tan grandes de información y buscar mejores formas de visualización, ¿no? Porque eso también ha sido algo necesario para la mayoría de los equipos, eh, dada la cantidad de información, el poder tener imágenes, ¿no? Y formas en que puedan detectar estas tendencias en las investigaciones. Y yo creo que en eso vamos a estar trabajando este arduamente desde aquí, desde el laboratorio. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes. Sería todo de mi parte, doctor. Doctora Carla, muchas gracias. No sé si alguien más quiera eh, abrir su micrófono y preguntar. Tenemos unos minutitos. Los estudiantes de doctorado, que ya vi varios, no sé si quieren comentar. Yo preguntaba si eh, se si han considerado, ¿qué tal? Buenas tardes. Si se han considerado tesis de maestría y de doctorado sobre los diferentes temas que se abordan en, las, en los 10 capítulos o ocho capítulos, perdí la cuenta No sé si, eh, quieran, no sé si quieran levantar la manita del de, de Zoom, los que sí consideraron tesis de posgrado tesis de maestría un capítulo depende de, de la cantidad de textos y, y bueno pues cada quien como la, la en decisión En el capítulo de políticas es en donde me parece que sí Bueno pues okay. ahí puede establecer contacto con la doctora Zaira Gracias. Gracias. Laura Cedillo, no sé si quieres comentar, habías hecho un comentario en el chat. Sin comprometerte. Ah, no, no, sí, me escucho, ¿verdad? Sí, te escucho. Sí. Ok, perfecto. Sí, no, solamente eh, me parece muy pertinente la decisión que, que tomaron el equipo del doctor Alexandro al incorporar eh, algunos textos de de los organismos internacionales, porque efectivamente a partir de este discurso, pues las instituciones y los actores, bueno, retoman estos elementos para fundamentar su innovación, ¿no? O sea, siempre son como un referente y creo que es una buena decisión metodológica incorporarlos a pesar de que estamos haciendo un estado de conocimiento y, y bueno, no propiamente un artículo, pero bueno, eh, a mí me parece una, una, una buena decisión. Muchas gracias. Um, les voy a dejar en el chat un espacio para la presentación de hoy, de, de mi parte, y les sugiero o les pido que pongan su presentación para tener un avance general de todos. Tiene permisos para, para subir las presentaciones, entonces ahí podrían compartir la presentación. Y bueno, en realidad creo que la visión general que ahora podemos tener todos nos deja ver que hay temas que, que están en otro capítulo, pues eh, redactados o estudiados de una manera más este, profusa, más profunda, y en el nuestro es más tangencial, pero eso le va a dar también una idea de, de, pues, de generalidad, de, de algo integrado que estamos haciendo, entonces no hay problema en que nos pisemos los talones un poquito y que aparezcan temas eh, pues eh, aparentemente repetidos, el, el, enfoque que estamos, el enfoque que estamos dando cada uno pues va a diferenciar estos, estos análisis y, y bueno, no, no, vamos, yo ya quiero leerlo, está muy interesante todo lo que han presentado y la verdad es que si logramos además como un producto adicional implementar este tipo de metodologías para las revisiones de metodología eh, transferirla a otras áreas temáticas, replicarla o mejorarla para 10 años. Creo que esta lectura de textos a pie, ¿verdad? Sin tanta sistematización, eh, pues puede mejorar y creo que podríamos, además de hacer un, un buen documento de estados de conocimiento, dejar un precedente en el tema metodológico y en el procesamiento de datos para nuestros estudiantes de posgrado, de, de maestría, de, de doctorado. Y bueno, y ahí estará también uno de los capítulos, el segundo lo elaborará la doctora Carla, y es justamente el tema de la metodología que probablemente se vuelva eh, pues de consulta para, para cuando hagamos otro otra texto como este o cuando nuestros estudiantes estén haciendo eh, sus revisiones de de, metodo, de de teóricas. No sé si alguien más quiera este, comentar. Pues si no me gustaría hay, comentar sí, algo. Sonia, adelante. No más, pues, sí. eh, pues, me gustó mucho este espacio, felicitarlo por, por, por este espacio, me da mucho gusto verlas, eh, ver a todos mis colegas, cómo, cómo van avanzando y, de este, y, y yo considero que fue muy enriquecedor, ¿verdad? Para ver cómo vamos todos y, y, de este, y considero que sí se requeriría o, otra, una reunión más adelante para para ya ver, este, porque yo tomo ideas, porque yo no, nosotros no hemos pensado, hemos empezado con lo cual, y por, pero ya tenemos listos eh, los Excel con los artículos y los capítulos, entonces sigue esa parte y, de este, y, y yo creo, pues los felicito a todos, ¿verdad? Por el avance y considero que va a quedar un, un excelente trabajo, doctor, de este Ramírez y doctor Escudero, ¿no? Entonces yo creo que va a quedar un, un, un excelente libro, entonces pues... Eh, pues aquí me uno a, a, al compañerismo y pues ahí estoy al pendiente si alguien de ustedes quiere aportar o ocupa aportar algo o algún artículo de ustedes que sea de mi área o, o de este, pues ahí estoy, ¿no? hay con gusto que ya para ya cerrar nuestra serie. Saludos a todos. Gracias, doctora Sonia. Antes de Jesús, no sé si me permitas Jesús, que si Alejandro Escudero tiene algún comentario. Bueno, rápidamente, Alberto, muchas gracias. Pues me, también a mí me gustó mucho este ejercicio, porque lo que veo es que vamos en la misma sintonía todos. Veo que yo, yo estaba un poco preocupado, la verdad, sobre y no veo que creo que el más atrasado soy yo. O sea que eso ya, ya, no, me, ya no me preocupo, porque ya sé que soy el más atrasado. No, no, oigan, no sé, pero es que a mí me dio COVID y estuve fuera de cualquier actividad, tres meses, y cuando me incorporé, le dio a Fernando. O sea que durante cinco o seis meses tuvimos un atraso, aunque queríamos avanzar, no podíamos. No sé si les pasó a ustedes lo mismo, pero bueno, lo que veo es que ya, ya entiendo ahora hacia dónde vamos. Es todo, Alberto, gracias. Gracias, doctor Alejandro Jesús. Adelante. Escuchen. Ahí te oímos, ya. Bien, gracias. Pues yo, yo antes que nada quisiera eh, felicitar a los colegas. La verdad es que hay un trabajo eh, bastante importante detrás de todos los asistentes también. Creo que lo, lo que nosotros hemos encontrado en el capítulo de COVID, eh, además de ver Mucha iniciativa por parte de los mexicanos también nos ha revelado ¿no? cuál es la situación de las tecnologías en México. Eh, creo que se revela mucho esta parte de la brecha digital. Nos revela también eh, esfuerzos que se han realizado, que han sido suficientes y algunos incipientes. ¿no? Y quisiera decir que pues al final de cuentas tiene que ser esto un reto para todos nosotros, de decir que en qué, qué momento estamos. En, en ese sentido, pues, los invitaría o nos invitaría a todos a, a, a realizar una reflexión sobre, sobre lo mismo. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, hay, digamos que el equipo ya está conformado, Salvador, pero vendrán lecturas que son necesarias. Si quieres ayudarnos a leer, pues con gusto. Y, y bueno, pues ahí vamos a necesitar muchos ojos y que esto se vaya lo más depurado y sin errores posible, entonces ahí podemos sumar un equipo posterior de, de lector. Si les parece, programamos para enero una reunión y demos hoy por terminada la sesión este, para terminar a tiempo eh, y recuperar la grabación, si no se va a perder Salvador, brevemente, un minuto Sí, eh, gracias. Nada más quería comentar, estoy estudiando actualmente el doctorado. Eh, creo que tendría un, algo de tiempo. Yo sé que pues ya van muy aventajados, pero he escuchado que por ahí en algunos equipos por ahí tienen eh, necesidad a lo mejor de apoyo. Eh, estoy estudiando actualmente el doctorado en Educación en la Ibero León eh, y, y, y mi interés es trabajar en, en un proyecto respecto al uso justamente de tecnologías desde la perspectiva educativa y, y soy consciente pues, del déficit que hay de teorizaciones y algunos otros aspectos. Entonces, si es posible, con todo gusto, este, yo podría dedicar algún tiempo a algunas actividades. Eh, saludos. Déjanos tus correo, tu correo en el chat. Voy a guardar el chat en cuanto lo pongas. Y damos por concluida esta sesión, colegas. Un gusto haberlos escuchado, haberlas escuchado. Y sigamos con la jornada del día de hoy, que está por terminar, y mañana un par de horas más eh, del comie incluyendo la conferencia de cierre. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Bye. Bye, bye. Muchas bye. gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos a todos. Bye, saludos. Hasta luego. bonita tarde.